Soy Víctor Damián Rosso, el hechicero santero espiritista y brujo más reconocido en América Latina. Contáctenos desde cualquier parte del mundo si lo que usted quiere es regresar con ese ser amado. ¿Está pensando en regresar con, ese, con esa persona que le abandonó? ¿Esa persona no quiere regresar con usted? No le insista, déjelo todo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos. De que esa persona regrese con usted. Únicamente contáctenos desde cualquier lugar del mundo, no importa la distancia, y no importa los pormenores ni por qué se hayan acabado las cosas, y no importa el tiempo que es, en que se hayan acabado las cosas. Nosotros le solucionamos ese problema. Contáctenos ya, atrévete y déjate sorprender.